Hola, ya hemos conocido el proceso principal para que puedas subir las fotos del Día de los Patrimonios 2022. Pero, ¿qué pasa si tienes una imagen que encontraste en internet y que no es tu propio trabajo? En este caso, utilizaremos una imagen disponible en la página web www.memoriachilena.cl que tiene imágenes que pertenecen al dominio público en nuestro país. En este caso utilizaremos la imagen del escritor chileno Augusto Dalmar. Que debemos editarla en nuestro computador para subirla a Wikimedia Commons. Ya que no puede tener esta marca de agua que aparece en la página web. Luego volvemos a Commons en nuestro menú principal del Día de los Patrimonios y hacemos clic izquierdo en Participar. Seleccionamos los archivos multimedia para compartirlos. En este caso yo ya tengo mi imagen editada de Augusto Dalmar sin la marca del agua y procesamos nuestro archivo. Una vez que se sube correctamente apretamos Continuar y en este caso, como señalaba al principio, este archivo no es mi propio trabajo. La fuente. Lo primero que tienes que agregar aquí es de dónde proviene la imagen. Es probable que hayas encontrado tu imagen en internet, así que simplemente copie y pega el URL de la imagen. Como en el siguiente ejemplo de nuestra imagen de Augusto Dalmar. Entonces copiamos y pegamos. Nuestro enlace lo pegamos acá. El autor. Ahora tienes que agregar el nombre de la persona o organización que tomó la foto. Ten en cuenta que tanto las personas como las organizaciones pueden ser titulares de derechos de autor. Para las imágenes que puedas encontrar en internet. En este caso, como señala la información de la imagen, el autor es desconocido. Ahora dinos, ¿por qué tienes seguridad que los derechos de autor lo tienes para publicar este trabajo? Porque el propietario de los derechos de autor publicó esta obra con la derecho a licencia de Creative Commons. Si la foto se ha descargado de un sitio web y tiene una licencia de Creative Commons, selecciona la misma licencia utilizada por el titular de los derechos de autor. Si puedes, verifica si la imagen en sí tiene una licencia libre. En algunos sitios web tienen licencias libres, pero no todas las imágenes que encuentres allí son libres. El propietario de los derechos de autor publicó su foto o video en Flickr con la licencia correcta en este caso, selecciona la licencia utilizada por el propietario de los derechos de autor en la página Flickr. O también, los derechos de autor han caducado definitivamente en los Estados Unidos. Esto usualmente quiere decir que la imagen está en dominio público, es decir, que es de libre acceso al mundo. Si el autor de ese trabajo creativo Murió hace 70 años, Wikimedia Commons solo aloja la imagen que está en el dominio público de los Estados Unidos y en el país de origen en el cual fue publicada por primera vez. Puede ser realmente difícil determinar si una imagen está en dominio público, por lo que, no, por lo que es normal no estar seguro o segura. Una vez que haya seleccionada la opción, en este caso la primera porque corresponde a dominio público, Guarda tu trabajo y continúa con el siguiente paso. Entonces apretamos aquí siguiente. Y comenzamos a describir nuestra imagen. En este caso podemos colocar aquí. Augusto, augusto dalmar aquí en leyenda foto de año 1902 aquí podemos nos podemos ayudar cierto con la imagen Foto del escritor chileno Augusto Dalmar en compañía de persona no identificada. En este caso tenemos que elegir una fecha aproximada de la que se tomó esta fotografía que fue en 1902 vamos aquí a volver hacia atrás y vamos aquí a colocar una fecha aproximada. Entonces ya tenemos nuestras categorías, nuestra fecha y ya podemos publicar nuestra imagen. Aquí relacionado a los metadatos y Wikidata que lo veremos en otra ocasión de esta otra herramienta de Wikimedia. Entonces ahora sí podemos subir nuestros archivos libremente y has podido poner a disposición un recurso de nuestro patrimonio cultural en Chile para que toda persona pueda acceder. Por último, ¿tienes un caso más difícil de licencia? Deja tus comentarios, tus dudas o consultas en los comentarios y te responderemos prontamente.